Hey, ¿cómo estás? Muy bien. Te pido algo. Sé que es mucho pedir. No no sé. Te pido que te suscribas al canal. Y que le des like mínimo. Y ya. Sin más preámbulos. Comencemos este video. Hey, ¿cómo estás? Porque estén súper bien. Eh, antes de que todo esto, si voy a jugar. Pero no voy a hablar con los participantes del juego O sea, van a escuchar, vas a ver puro audio por parte de ellos O sea, yo no voy a platicar en el juego Y yo pues también voy a platicar obviamente aquí en este gameplay Pero va a haber más audios de ellos O sea, vamos a ver con los buenos audios La idea es escuchar los audios de servers mexicanos Nada más Los gringos pues algunos no tienen inglés en este canal Otra vez no lo sé Pero pues bueno, espero que les guste este video Bye A ver, le voy a decir que se cuadre. A ver. Yo creo que primero... Oh, y Girls Only. Solo basados, ya están jugando. Solo dos personas. Ok, ok. Caja gratis, no empujes. Aquí, aquí la maman gratis. Racista, so... What the fuck? Your mom? Bueno, los tilín... Mm, ay, no. Pues, nos faltan... lo, lo empiezan así, sin jugar, so... A ver si ellos quieren. Bueno, así me dejo control. <ríe> um, ¿Los demás? Venga, no espero que no haya metido el mismo donde El wey andaba de pinche este ¿cómo se dice este cabrón, ¿cómo Oh no. Ey, ¿por qué huyes de mí? ¿Qué te estoy haciendo? Es negro. Dígate a la verga. Oh bestia. no. Esa <risa> es hot, Joto. <risa> <Es> <risa> Embo. Eh. Alguien se llama yeah, yeah. Yeah. Es Momento, Kanye we está jugando. ¿Quién es papo de aquí? Eh, salte que es papo. Si, no es papo? Eh, si son papos. Papo, eh, no, ¿En dónde me he metido? Me he metido en la deep wey. me he metido hasta el fondo. Este es este es el el iceberg. juego the, the crap Game. Este es el Iceberg de Crap Game ¿Qué hace el Okay ¡No lo Ok, aquí, aquí, aquí, aquí sí, aquí sí. Va a reaccionar las personas Creo que aquí son personas ya más... Ok, ok Oh, oh! Shut the fuck up, Oh! <laughs> Es ¡Y se quedó callado! A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos <tose> a ah ver. <risa> ¡Qué pendejo!